Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en el Espinar. Hace un frío que te mueres, más frío que lo que hacía en Madrid hace unos días y como veis ha nevado aquí en la montaña, estamos justo, justo al lado antes de, de cruzar el puerto del Alto de los Leones y esto está, está precioso, espero que nieve un poquillo así como dije por Cotos y nava cerrada y pueda hacer algo de snowboard porque ahora irse a otra vez a Andorra está, está jodido. Eh, como ya he dicho en otros vídeos anteriores y la verdad que, que yo lo siento así la felicidad hay que, hay que ganársela, digamos que hay que ir a buscarla, hay que hacer acciones para que, para que esa felicidad pueda, pueda surgir Si esperas sentado a que venga la felicidad, digamos que, que te vas a comer los mocos literalmente Así que, bueno, intenta hacer actividades que a ti te llenen y encontrar la felicidad eso ya lo dije en anteriores vídeos y no voy a insistir, no voy a insistir más. Bueno, pues hoy hemos venido aquí, estoy pasando los días con unos colegas que bueno, han venido desde Edimburgo, ellos se fueron a buscar la vida ahí y parece que le bueno, están yendo bien, están buscándose, buscándose la vida, como digo. Entonces, no es que sean las mejores condiciones, pero el caso es que tienen su trabajo, tienen eh, su piso alquilado y, y de, de puta madre. Y la verdad que aquí, pues, pues es que no encuentras, no encuentras esas, esas condiciones que, que tienes allí. Y bueno, está el sitio guapísimo, pero es pues eso, que te mueres te, te de frío. Y la verdad es que, joder, estoy aquí en el Espinal y, joder, me, me renta mucho más que, que irme a una playita o algo así y tumbarme y en tumbarme la arena. Lo que es la montaña, ver un poquillo de nieve, la naturaleza, al final eso es, es la leche. Lo malo de esto es eso, que bueno, no tienes tan buena comunicación o no tienes los servicios que tuvieras en una gran ciudad, pero coño, al menos pues ves, ves cosas chulas. Y bueno, quiero que me dejéis un poco en los comentarios que... ¿Cuáles son vuestros sitios favoritos y qué os gusta visitar? Y nada, solo decir eso, estamos a domingo, tengo que pasar un poco de tiempo con mis colegas, así que tampoco me voy a enrollar mucho hablando hoy. Tampoco estoy muy inspirado porque hemos dormido poco, así que no estoy muy inspirado pa, para hablar. Venga, hasta luego.